En este video les quiero responder a esta pregunta que nos hicieron. ¿Qué es apalancamiento en Forex? El apalancamiento en Forex es muy simple. Basta con saber que el mercado Forex es eh, apalancado. Eso quiere decir que les prestan más dinero del que ustedes tienen. Por ejemplo, en, este, en el broker, abajo les dejo el link para que se abran una cuenta si quieren este broker, el apalancamiento es de 1 en 888. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a mostrar acá una tablita de Excel. Voy a correr más para acá. Digamos, los brokers ofrecen 1 en 100, 200, 300, 1 en 500. Este broker, 1 en 888. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que significa es que a ustedes les prestan... 888 veces lo que ustedes tienen por ejemplo supongamos que ustedes tienen una cuenta de 10 dólares eso quiere decir que ustedes les prestan para invertir sobre 8.880 dólares si tuvieran una cuenta de 1000 dólares entonces a ustedes les prestan 888 mil, mil dólares. Ustedes se preguntarán, ay, pero yo cómo voy a pagar ese dinero. Y no, eso eso no lo tienen que pagar. Les voy a mostrar por qué. Fíjense acá, por ejemplo, si fuéramos a comprar el, el euro dólar a 10.28, 1,1028 y lo vamos a llevar al 12.64. 1264 Eso equivale a Esto menos esto Sería una utilidad de 0, Bueno, sería una diferencia, perdón De 0,0236 Supongamos que nosotros Metemos 10 dólares Con una cuenta de 10 dólares 10 dólares por Esto Por esto nos daría una ganancia de 0,236. ¿Qué quiere decir eso? Que no ganamos nada. Pues prácticamente ni se ve. Por eso el mercado Forex tiene que ser tan apalancado y no nos venden lotes mínimos. A nosotros no nos venden 10. Nos venden mínimo a través de 1000. O sea, 1000, 1000 dólares. ¿Sí? Es lo mínimo que nos venden. Eso equivale a... Por esto, ahí sí se verían 23,6 dólares. Y ustedes me dirán, pero yo, ¿cómo voy a hacer para mover mil dólares si yo no tengo esa plata? Es muy sencillo, porque para eso funciona el apalancamiento. Entonces, mil dividido 888. Ustedes, para mover estos mil dólares, les exigen en la cuenta uno con 12, un dólar con 12 centavos. Por eso. El mercado forex tiene que ser tan apalancado porque si no sería no funcionaría mejor dicho porque para inversiones para inversiones que se vea se vea el dinero tiene que ser mínimo lotes grandes entonces por eso mínimo se puede comprar un lote micro recuerden en el otro video donde les explico qué son los lotes y cómo funcionan ahí se dan cuenta que hay lotes micro mini estándar empezando por el micro entonces para concluir en forex lo menos que les venden es un lote de mil mil dólares pero ustedes se preguntarán si yo tengo 10 dólares cómo hago para moverlo para eso existe el apalancamiento precisamente es para eso para que con poquito dinero ustedes puedan mover este lote y puedan hacer dinero que se vea cualquier otra inquietud que tengan me lo hacen saber ahí en los comentarios Ingresen a negociosparinexpertos.com donde explico más a fondo este tema. Pueden ver el curso. Tenemos además otros cursos sobre negocios para invertir, para montar por internet, especialmente pues como dedicado a los, a los emprendedores online. Eh, espero les haya gustado. Me dejan su, su feedback. Un saludo.